la palabra senadora Garrido. Gracias, eh, presidente. Bueno, Desde mi grupo hemos querido apuntar dos cuestiones que nos parecen básicas, muy importantes y que creemos que enriquecen la moción presentada por el Partido Socialista. La primera se refiere al fraude de, que han realizado algunas gracias, compañías aéreas, eh, fraudes que en algunos casos se han realizado de forma continuada en las deducciones de, de los trayectos. Eh, de esta forma, algunas empresas de viaje han sido condenadas por, por estos hechos. Los errores en la contabilización de los trayectos han supuesto, por un lado, un lucro importante para las compañías aéreas y, por otro lado, que la Administración asuma gastos que no le corresponden. Eh, sabemos que existe un problema de contabilización de las deducciones en el sistema actual y durante un tiempo, además, no fue posible su, su detección, teniendo en cuenta, además, que el Ministerio y también la Confederación española de agencias de viaje ha mostrado su disponibilidad para este cambio, pues consideramos que es de recibo en esta moción solicitar que se desarrolle cuanto antes mecanismos de deducción adecuados y sobre todo el control de las mismas. La segunda enmienda se refiere a una cuestión que es muy importante y que tiene, creemos, carácter transversal. Nos referimos al cuidado del medio ambiente. Como ya sabemos, el transporte aéreo es altamente contaminante. Eh, pero pero en muchas ocasiones, como es el caso, es imprescindible la utilización de este medio de transporte. Eh, si es así y sabiendo que… Eh el transporte aéreo eh, podría aumentar entre un 200 y un 300 por ciento en las próximas décadas. Hace necesario mejorar los procesos de, de combustión de, de la flota. En este sentido, la Organización de Aviación Civil Internacional se propuso como objetivo reducir 650 eh, millones de toneladas de CO2 eh, hasta el año 2040. Creemos que es un objetivo loable, pero, en todo caso, insuficiente y, por lo tanto, Sería interesante exigir a las Administraciones que hicieran un esfuerzo en mejorar estos procedimientos y regular la, la reducción de las, de las emisiones del transporte aéreo y establecer eh, medidas ambiciosas para, para su composición y así sean efectivas. Gracias.